El joven Alberto de Jesús Moya Alias El Trinitario Quien estaba siendo buscado por el asesinato De un hombre ocurrido la pasada Semana en el municipio de Pimentel Se entregó a las autoridades Policiales pasado el mediodía Del martes El Trinitario se desliga del hecho Eso es mentira, ellos saben lo que hicieron Hay goidos que asuman las consecuencias Lo que hizo mi hermano no se ve Ellos tienen problemas por un motor bajo Ellos se roban entre los dos pelú Y hay muerto, y quieren involucrar a mi amigo y ella es de ahí mismo, donde yo vivo, lo voy a matar, Ellos yo ido a matar y mató el ¿lo que hay que andar haciendo su los foros porque me comprando motores robados y mandando gente a carros motor motores y no sé de eso, hermano ¿Y quién es el güey? Sí, el gordo, ese es el que sabe de esa vuelta y no sé de eso Cada cabeza es un mundo Él sabe lo que está hablando, poniendo pues es loco Yo ni ahí bajo, ni nada, ni tengo que ver con eso Yo me estoy entregando, yo estoy limpio de eso tengo a mi abogado y estoy dando la cara por lo que está diciendo. No sé Hay que asumir la consecuencia. De Jesús Moya está siendo acusado del asesinato de Juan Carlos Cáceres, alias Nemo, un hecho ocurrido la pasada semana en el tramo carretero Pimentel cotuí Por supuesto, asuntos relacionados a drogas. Intn, su noticiero regional, Robinson Blanco. A partir